Hola, ¿qué tal, nordestanos? Saludos. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos iniciando este lunes 16. preparados para informarle sobre todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, pandemia de coronavirus... ¡Avanza y deja más de 2.000 muertos en Europa! ¡Ampliaremos! Carolina Mejía encabeza el conteo en el Distrito Nacional y se perfila como la próxima alcaldesa. El presidente de la Junta Central Electoral asegura que la democracia dominicana ha sido salvada. En el ámbito local regional para hoy, a continuación ampliaremos, inician jornada de limpieza de los entros educativos en San Francisco de Macorís. Siquio NG, quien se perfila como próximo alcalde de San Francisco de Macorís, agradece y dice está comprometido con el municipio. Ciudadanos dice que esperan del eventual próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Obreros del ayuntamiento celebran la eventual victoria de Siquio N.K. Como próximo alcalde de esta ciudad, delegados de partidos políticos opinan sobre resultados de las elecciones municipales. Matan hombre a apuñalada por supuestos motivos pasionales en la comunidad de Bijao, aquí en San Francisco. La policía activa la búsqueda de hombre acusado de matar otro apuñalada en Bijao. Etra, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Entrando en materia de noticias rápidamente en el ámbito local, regional, señores, perdón, en el ámbito internacional, la pandemia del coronavirus avanza y deja más de 2.000 muertos en Europa. El nuevo coronavirus causó en Europa o ha causado más de 2.000 muertos, según un balance ofrecido ayer, y más de 6.000 en todo el mundo, mientras se multiplican las órdenes para confinar, a la población y cerrar fronteras. Ya el Estado Dominicano ha advertido que ha cerrado los, los vuelos, ha impedido vuelo desde República Dominicana hacia otros países. Ha limitado el acceso de esos países y principalmente los que están infectados por el coronavirus y otros también de Europa. Una medida que ha sido acatada, eh, como acogida como bien y desde hace muchísimo tiempo se tenía que hacer. Así que ahí están los italianos ondeando su bandera, señores. Y es que no es para más, porque lo que le queda es el orgullo patrio, el orgullo de su país. Pero se han limitado justamente por lo que ha ocurrido. Lamentablemente el coronavirus sigue cobrando vidas en esos países, wow, miren, en el ámbito nacional, Carolina Mejía encabeza el conteo en el Distrito Nacional, ahí está Carolina, quien se perfila como la próxima alcaldesa en Santo Domingo, o en el Distrito Nacional, mejor dicho, vamos a escuchar entonces, las declaraciones de la hija de Hipólito. ¡Adelante! Aunque no nos podemos declarar ganadores, hay un honor a triunfo en el Distrito Nacional. Para mí, es un día muy especial. Primero, porque el buen camino... El legado del trabajo, de la transparencia, de la honestidad, del trabajo cercano a la gente y de la nueva política está casi a punto de ser declarado ganador. Pero también más importante es para mí haber abierto paso a una mujer seria, honesta, trabajadora, de carácter como lo es la próximamente alcaldesa electa, Carolina Mejía. Doy las gracias a mi querido hermano David, que ha puesto su cuerpo, su corazón, su trabajo, su esfuerzo por hacer esto una realidad. Las gracias a mi partido, que hoy yo decía que en mi doble condición de secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, y de candidata a la alcaldía estoy muy satisfecha de lo que se está viendo no nos vamos a adelantar vamos a esperar los resultados y como decía Yayo, cumpliendo con lo que dice la ley, vamos a esperar que la junta diga ese boletín final para nosotros poder entonces celebrar gracias a, los, a mis asesores gracias especialmente a los capitaleños y a las capitaleñas que han depositado en mí su confianza que fueron capaces de ir en febrero y hacer el esfuerzo de votar no haber podido en ese momento y hoy haberlo hecho nuevamente gracias por ese voto de confianza que yo les garantizo no les defraudaré Ahí está Carolina Mejía, el momento, ¿verdad?, de ofrecer declaraciones en la noche de ayer específicamente. Ella pedía no adelantarse, pues recordamos que aún los resultados, más adelante estaremos colocando justamente imágenes en vivo de cómo la Junta Electoral mantiene el conteo. Y eso es lo que ella dice, que no se pueden adelantar a, a, a ese último boletín que ofrezca la Junta Central Electoral. Y también resaltaba la labor, el respaldo que recibió por parte del actual el alcalde David Collado. Un hombre muy influyente y un hombre muy, cali muy bien calificado a nivel internacional como alcalde. ¿eh? Señores, miren, el presidente de la Junta Central Electoral asegura que la democracia dominicana ha sido salvada. Se refiere luego de los comicios Realizados en el día de ayer unos comicios que a nuestro juicio nosotros podemos calificarlo como unas elecciones tranquilas, unas elecciones donde la población fue a votar en confianza. Claro está, sucedieron algunos hechos ya eh, muy limitados, aislados, lamentables, hechos ocurridos por aquí en la zona de Cotuí, pero bueno, esto... Eh, aunque lo lamentamos, pero fue muy, muy, muy limitado con lo que había ocurrido en otras elecciones. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Castaño. Adelante. El Pleno de la Junta Central Electoral quiere informar a todo el país que los 16.032 colegios electorales se instalaron ...y han funcionado exitosamente en todo el territorio nacional. Queremos también hacer del conocimiento... ...que esta jornada, desde el punto de vista organizativo... ...ha sido un éxito total. La Junta Central Electoral ha cumplido con su cometido... ...y por lo demás, el evento ha sido repuesto. La democracia dominicana ha sido salvada... Aquí no hay ningún interregno. Podríamos decir que el pueblo dominicano ha elegido hoy a sus autoridades municipales. Bueno, ahí está el presidente de la Junta Central Electoral, un hombre que ha sido tan atacado eh, durante todos estos días. Vemos en su rostro que ha cambiado un semblante más... Eh, tranquilo, más satisfecho, objeto de muchas críticas a raíz de lo que ocurrió en las anteriores elecciones cuando fueron suspendidas por la situación del voto electrónico, pero ahora esto ha cambiado y eh, los resultados ya finales, aunque hay una gran parte ya de adelanto, hay candidatos que están celebrando y que justamente por el conteo y cómo ha estado en el nivel en que se encuentra ya se perfilan como los próximos alcaldes en esos municipios. A propósito de eso, señor director, vamos a darle un vistazo a la plataforma a través de YouTube de la Junta Central Electoral para darle seguimiento en vivo en estos momentos al conteo cómo marchan eh, prácticamente a nuestro entender ya en la recta final. Ahí está el caso de Vicente Noble. Eh, Villa Altagracia también, ahí están los resultados de último minuto. ¿Cómo marchan? El PLD y Aliados lleva la delantera por allá con un 45%, seguido del PRM. En Villa Bisonona, Barrete encabeza a la alcaldía. El PRM, ahí está Tito Tejada. Eh, detrás el PLD. En Villa González, el PRM cabeza con un 48% también. El PLD en un segundo lugar. Ahí están Villahermosa, también el PRM con la delantera con un 37%, detrás el PLD con un 31%, Villahermosa, Villa Isabel, son municipios estos, ¿eh? ahí está el Partido Reformista Social Cristianos y Aliado en cabeza, detrás el PRM, el PRM y aliados en Villajaragua también en cabeza. La plataforma, los resultados preliminares de las elecciones extraordinarias municipales del día de ayer. Villa La Mata, ahí está también, con un 52% encabeza el PRM y aliados detrás el PLD. En Villa Los eh, Almácigos, 53% encabeza el PLD en esa zona, detrás el PRM. Villa Montellano. Encabezando el PLD y Aliados con un 36% detrás el reformista, reformista y sus aliados. Villa Rivas, municipio de la provincia de Duarte, encabeza el PRM. Ahí está Leo Carola con un 51% detrás el PLD. En Villa Tapia, el PRM y Aliados encabeza con un 39% detrás el PRD. Ahí está Villa Vázquez, también. Resultados en estos momentos, eh, que nos hace llegar la Junta totalmente en vivo. Ahí está Villavásquez, también, eh, Yaguate. Ahí está. Eso es para la zona de San Cristóbal, por allá. Ahí están los municipios Yamasá. El PRM encabeza con un 48% de alcaldía. Detrás el PLD con un 37%. Y así se encuentra el mapa que nos... Envía a la junta central electoral Hay que decir que hasta el momento eh, El PRM encabeza Déjeme las imágenes señor director si es posible Según los resultados hasta el momento El PRM encabeza en la alcaldía En los municipios de La Vega Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste Alcarrizos, Higüey, Santo Domingo Oeste, Jaina San Francisco de Macorís, Baní, Constanza, Guerra, Castillo, Cotuí, Dajabón, Boca Chica, duberque El Pino, Esperanza, Eugenio Galván, Bueno Galván, Gaspar Hernández, Guánico, Puerto Plata, Barahona, Mao y Moca. Ahí está encabezando el PRM hasta el momento. El PLD encabeza, según la Junta Central Electoral, la Alcaldía en Santiago Cabrera, Santo Domingo Norte, Cebico, El Ceibo, Fantino, Las Guaranas, Montecristi, Ocoa. El Partido Reformista Social Cristiano encabeza la alcaldía en San Juan y La Romana y el PRD encabeza la alcaldía hasta el momento en Consuelo. Lo que significa que las mayorías de los municipios fueron o, lo encabeza hasta el momento. El PRM. Ahí está. Bueno, señores, vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, en el día de hoy, tal y como lo había anunciado el Ministerio de Educación, inició la jornada de limpieza en los centros educativos públicos y privados, centros educativos donde justamente fueron escenario eh, para que se realizaran las elecciones municipales, para que se ejerciera el derecho a la democracia, y tomando en cuenta ¿verdad? la situación que presenta el mundo, que se impera en muchos países, y el nuestro no se escapa, de sobre el coronavirus, eh, el Ministerio de Educación instruyó para que luego del proceso electoral estos centros, estos espacios fueran higienizados, adecuados, dos días será hoy y mañana esa jornada de limpieza de esos centros educativos a nivel público y a nivel privado. O sea, hoy ni hoy ni mañana hay docencias en esos centros para evitar, ¿verdad?, que nuestros estudiantes, nuestros niños puedan contraer enfermedades, puedan eh, adquirir alguna bacteria, y esto es lo que, repito, en el día de hoy y mañana ha sido programado por el Ministerio de Educación. Como supervisores han estado activos, ¿verdad?, eh, los dirigentes de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, y vamos a escuchar entonces qué dicen ellos sobre esta jornada de limpieza hoy y mañana. Adelante. Bueno, nos parece correcta la jornada de limpieza anunciada por el Ministerio de Educación durante estos dos días. Nos parece, sí, y le, le hicimos sugerencia a las autoridades de que el Ministerio debió eh, in, eh, preparar brigadas. Eh, incluso auxiliarse de los propios bomberos, de la defensa civil y otras instituciones para garantizar la limpieza y además garantizar la protección del personal que va a limpiar los centros, porque hablar de que los conserjes y los directores y el equipo de gestión que coordinan esta jornada eh, estén eh, prácticamente sin que se les garantice su protección también puede correrse riesgo, de manera que todo el país ha estado muy atenta a esta situación y demandando que el gobierno aumente las medidas. Esperamos que en la reunión de este del Consejo de, de Gobierno Ampliado en el día de hoy eh, puedan hacerse las, eh, los anuncios que realmente el pueblo dominicano espera, porque aunque no se debe entrar en pánico, está claro que una pandemia que afecta eh, al mundo entero y que todos los países han estado tomando medidas muy importantes, requiere de mayores eh, medidas de parte de las autoridades. Eh, como sindicato entendemos que es, ante, ante la realidad que vive la República Dominicana, es lo más correcto. Ahora bien, eh, lo que nosotros sí cuestionamos es la metodología que ha querido aplicar el Ministerio de Educación. Eh, donde emitieron un comunicado invitando a toda la comunidad educativa a integrarse a la jornada de limpieza eh, de los centros educativos cuando no han incitado a seguir un protocolo que puede eh, para de esta manera eh, proteger eh, y cuidar la salud de quienes, del personal administrativo, de los docentes eh, y de todas las, y, y de las ADMAE que también están invitadas eh, a esta jornada de limpieza de los centros educativos. No así, eh, cuidando eh, la salud para protegerlo de, de que se pudieran contagiar eh, con este coronavirus que, que ha afectado a la República Dominicana y que ya son decenas eh, los casos eh, que ha hecho público el Ministerio de Salud Pública y que con el proceso electoral del día de ayer eh, quizás pudiera ampliarse eh, un tanto más eh, la el contagio de este virus. Nosotros como sindicato hemos orientado a los profesores y profesoras eh, a no integrarse ante la solicitud casi, eh, compulsiva del Ministerio de Educación. Si algún profesor o profesora se quiere integrar de manera voluntaria, lo puede hacer. Ahora bien, el método que ha utilizado el Ministerio de Educación es el correcto y nosotros entendemos que se debe cuidar la salud antes que todo, pero los responsables de higienizar eh, y limpiar los centros educativos es el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral, que son los organismos eh, responsables del proceso electoral de ayer y de lo que esto eh, pudiera generar en el ámbito de salud en los docentes y el personal administrativo, porque las enfermedades entonces el, el virus se puede llevar a la casa, porque se puede contagiar en uno de los centros, de los recintos electorales del día de ayer, y de esta manera entonces que el virus poder afectar a toda la familia y seguir entonces propagándose. Nosotros como sindicato hemos orientado y mantenemos la posición de que los profesores se queden en sus respectivos hogares, salvo que alguno más que otro se quiera integrar de manera voluntaria. La jornada de limpieza y desinfección de los centros educativos en la regional 07 Todo esto para salvaguardar la salud de los estudiantes Aunque los dirigentes del ADP tienen un poco de razón ahí al decir Como decía Sisto y Robert Que se debió de incluir eh, ya un equipo de trabajo más amplio Cuerpo de bomberos que pudieran agilizar estas labores y no solamente involucrar eh, el pequeño, el equipo reducido de limpieza de esas escuelas. Siquio NG, quien se perfila como el próximo alcalde, según los resultados de la Junta y del último boletín, con más de un 50% por encima de su contrincante, la eh, candidata del PLD Miledis Núñez, Siquio agradece a a las personas, al equipo, a su equipo de trabajo, todo el que tuvo que ver con su campaña. Y al mismo tiempo dice que está comprometido con este municipio. Vamos a escuchar entonces a Siquio, repito, quien según los resultados de la Junta, aunque no es oficial, se perfila como el próximo alcalde. Adelante. Primero me siento muy contento por el comportamiento. Que todos los ciudadanos que fueron a las urnas a ejercer su derecho a favor de la democracia, a votar, lo hicieron en orden y en disciplina, en primer lugar. Eso. Igualmente los organismos de aquí, de San Francisco de Macorís, la Junta Municipal, pues hizo un buen trabajo de desempeño. Entonces yo debo darle las gracias por este medio a todo el pueblo de San Francisco de Macorís que votó por mi candidatura. Eso me crea un compromiso. Yo voy a hablar de compromiso. Yo tengo un compromiso con San Francisco Macorís, mi querido pueblo, y no. en honor también a todos esos que votaron por mí, y gobernaré para todo el gobierno municipal, para todo. Ahí eh, no habrán colores políticos, sino la razón y la propuesta eh, que yo pienso escuchar como un ayuntamiento de concertación y participación que yo pienso realizar. Voy a oír la sociedad civil y me voy a ir poniendo de acuerdo eh, con todos esos ciudadanos para hacer lo mejor por San Francisco de Macorís. Siempre se ha destacado Siquio que cuando usted fue alcalde en un corto periodo, ¿verdad? Inició la modernización de San Francisco con la creación de parques plazas, infraestructuras, que inmediatamente le dieron un giro a este municipio. ¿Vendrá Siquio que con esa temática para esta nueva visión? Bueno, ahora mismo de los parques hay que mantenerlos porque el actual alcalde este, ejecutó este, la remodelación de muchos de ellos, que yo lo había remodelado por hace 20 años, hace 20 años. Entonces es una obligación que uno tiene junto a mantener la ciudad limpia. Y más en estos tiempos de tantos virus y eso hay que mantener la, la ciudad limpia, limpia. Este, así que, Pero yo tengo un compromiso muy especial con la juventud. He hablado del arte, la cultura y el deporte. También tengo un compromiso con la seguridad ciudadana. Yo pienso involucrar el ayuntamiento, en, en la seguridad ciudadana de sus habitantes aquí en San Francisco de Macorís con especialidad a la mujer, que es tan agredida y que hay tanto feminicidio. Yo creo que hay mucha cancha para hacer buenos trabajos, porque se necesitan, aparte de, lo, de las medidas que se tomen, se necesita de educación y de orientación. ...y esos son programas que yo pretendo ponerlo en marcha... ...barrio por barrio de San Francisco de Macorís. Finalmente, ¿qué, ¿qué le puedo decir, Siquio, a la oposición? Eh, no, la oposición... Eh, ...va a participar conmigo... ...porque yo he dicho que voy a gobernar para todos... ...entonces yo, donde quiera que haya una persona... ...con intenciones de colaborar... ...pues eh, trabajará conmigo... ...yo, por ejemplo... Eh, lo de la seguridad ciudadana la idea que yo tengo es eh, poner el ayuntamiento eh, a la cabeza de esa idea pero tendría que buscar al gobernador al jefe de la policía al jefe del ejército las universidades este, los comerciantes eh, la sociedad civil completa para enfrentar un mal que eh, está arrollando eh, con los ciudadanos que no pueden transitar libremente entonces todo será eh, con participación y con consenso que vamos a tratar de hacer las cosas. Muchísima. ¿Qué esperan entonces los ciudadanos, los franco-macorizanos del eventual alcalde de San Francisco de Macorís? Aunque no es oficial por parte de la Junta, pero repito... Los resultados están ahí, en un pronóstico que sigue avanzando y todo perfila que Siquio puede ser ya oficialmente en las próximas horas el alcalde de San Francisco. ¿Qué esperan ellos de Siquio NG de ser definitivamente el alcalde? Escuchemos. Bueno, en este momento nosotros dimos un buen apoyo a partir por el Siquio NG de la Rosa para que se nos porte bien en nuestro pueblo, lo que él prometió que no cumple, porque si no no cumple, es para afuera que va también. Y eso le esperamos, que lo haga bien en nuestro poder y en el ayuntamiento. ¿Qué espera que haga? Si no hace nada, va para afuera. ¿Está bien? Sí. ¿Para afuera que va? ¿Tiene que hacer? Si no hace nada, va para afuera también. Muchísimas cosas buenas. cuáles? Que sea mejor que el que está buenas cosas buenas cosas que tire, que tire para y... pa adelante para adelante para ¿Eh? adelante qué espera del nuevo síndico sí que... ¿Qué, qué quiere que haga lo que quiera lo que pueda hacer ¿Cómo, bien? ¿Cómo, bueno que que acorteje la ciudad la ciudad tú hasta aquí y que y, y, y que no haga carretera y para allá arriba y de todo esperamos cosas buenas de él ¡Claro! Oh, esperamos todo bueno, porque él trabajó muy bien en los años que él estuvo aquí, es un buen síndico Y estaremos dándole el apoyo hasta la muerte a él Junto al presidente que viene más atrás que Luis Abinadel Ese ha sido el mejor síndico que ha vivido aquí en San Francisco de Esperemos que siga así ¡Bopa! ¿Qué espera que haga? Bueno, lo, lo, lo que haga, que hacer? Ah. Bueno, hay una formación que estamos esperando una esperanza Que se vea cosas nuevas pero también el que tenga la mente que hay un Dios y que todo lo puede. A ver, que se deje gobernar por el Señor y que sepa manejar la República Dominicana. No sé. Es cosa buena. Esperamos <ríe> cosas buenas. Francisco de Macorís. El síndico Siquio trabaja, trabaja. ¿Y hay que cambiar? Si ganó, espero que haga una cosa que el pueblo se merezca bien y que no sea traicionero. Ganó. Claro. Pero que lo haga bien. Que lo haga bien. Sí, que lo haga bien. Solamente eso, que lo haga bien. Muy bien. Vamos a conectar, señor director, en este momento en vivo, con la rueda de prensa que está ofreciendo ante los medios de comunicación el Ministerio de Salud Pública a propósito de la situación del coronavirus. Tenemos reporte que los casos de los infectados han aumentado. Así que vamos a escuchar al Ministro de Salud Pública. Adelante. Ese el señor o esa señora, si está positivo o no, una vez que ha presentado los síntomas. Y con relación ¿no? con relación a, al posible lugar de alojamiento por la cual las personas se encuentran protestando en estos momentos. ¿Alojamiento de quién? Se decía, me decía ¿de que, había, que había una comunidad, Benedito Benedito en la romana que en estos momentos se encuentra protestando porque supuestamente se ha anunciado que en esa zona se va a hacer un lugar para alojamiento de personas con posibles casos de coronavirus. Y a eso llegar, a ver, doctor, el que hay nosotros no hemos anunciado absolutamente nada eh, en ese sentido. No, no, mi es agregación de favor, doctor. Nombre, por favor, el orden. ¿Lizaje? Y acabo de decir que tenemos unas 25 pruebas que están en curso y el estado por ejemplo del italiano ministro, el, el italiano que estuvo en condiciones delicadas el día pasado, ¿cuál es? la situación del eh, italiano está el... estable, lo estamos diciendo tenemos más de una semana diciendo que el paciente está estable todos los pacientes internos en este momento están estable, ¿Sí? la única información que debo decir es de un fallecimiento que hubo eh, recientemente, y que era un, una persona con tuberculosis, VIH. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro de Salud Pública, Rafael Cárdenas, eh, en estos momentos en vivo, al decir, ¿verdad?, que el, los casos subieron, subió el número de contagiados, de 11 a 21 casos en total sobre coronavirus, Así que de 11 que antes de ayer se había informado, ya son 21 los sospechosos por coronavirus en nuestro país. Así que Rafael Cárdenas aseguró que 10 personas dieron positivas adicionales a las 11 que habían en República Dominicana. Ha dicho también que todos los casos son importados y que hasta ahora tienen 25 pruebas a la espera de dicho resultado, repito, aumenta el número de casos sospechosos infectados en República Dominicana. De último minuto, eh, la rueda de prensa que ha dado a conocer a esta hora del día salud pública de 11 aumenta a 21 el, los casos de sospecha por coronavirus. Vámonos al corte comercial. A la pausa. Al regreso más de su fuerza informativa, sobre todo. Señores, vamos a ver cómo estaban los empleados, obreros del Ayuntamiento Municipal en el día de hoy. Bueno, festejando con cántaras, mírenlo ahí, con brincos, con flautas. Y todo esto porque eh, Siquió... Hasta el momento se perfila como el nuevo alcalde de San Francisco de Macorís. Y así estaban hoy con, con cacerolazos, con bulla, con cornetas, haciendo bulla en el ayuntamiento en el día de hoy. Tenemos un poco de audio ambiental, señor director, de, de lo que sucedió. Escuchemos. <música> Y los empleados obreros del Ayuntamiento Municipal Celebrando la eventual victoria de Siquio NG de la Rosa Vamos a ver lo que opinan los delegados de los partidos Que están apostados en la Junta Municipal Electoral Hablamos del delegado de la Fuerza del Pueblo Del Partido Revolucionario Moderno y del PLD Escuchemos entonces sus declaraciones Adelante Bueno, en verdad el proceso se fue, se ve que hasta ahora es un proceso transparente, pulcro y valoramos, bueno, estamos viendo y esperando los resultados finales, ya que anoche nos acostamos casi a las 3 de la mañana, y a ese entonces yo no podía votar este y había, faltaban 45 colegios electorales. ¿Qué, ¿Cuál fue la votación de la fuerza del programa? Por ahora mismo van unos 5 mil y pico de votos. Todavía oficialmente no se han dado datos, lo, lo que van, sí. Nosotros aceptamos los resultados porque el proceso ha sido transparente. Y, y si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos. Bueno, que se mantengan firmes. Este partido es una maquinaria, es una estructura organizada. Y seguimos todavía, la vida no ha terminado, seguimos luchando. Sí, mi nombre es Ramón Gervásio León, soy el delegado político del, del Partido Revolucionario Moderno. Entendemos que es un proceso, una fiesta de la democracia, donde todos trabajamos con mira a un objetivo. Eh, uno gana, otro pierde, pero todos somos ganadores. San Francisco de Macorís, en este caso, que es el que nos ocupa, creo que ha sido el gran ganador, que aunque todavía no son, hay datos oficiales, pero las proyecciones indican que Siquio NG va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Alcalde para todos, como siempre ha señalado, eh, y, eso, y lo ha demostrado en los procesos en los cuales le ha tocado dirigir, recordando que fue alcalde en el 98 y cuál fueron sus accionarios. Entonces, en este sentido, tengo entendido que han ido mejorando cosas, que asimismo la Junta Electoral eh, pues ha ido también haciendo los ajustes que las circunstancias, los tiempos merecen que llega como un órgano confiable, fue el trabajo, todos estamos sujetos, eh, y la presencia de lo que somos los actores, los delegados, a que las cosas terminen felizmente como debe ser. Así debe de ser, que todo termine bajo la calma, bajo la tranquilidad, que los que no han podido conseguir la victoria puedan acatar, acoger los resultados porque lo, que, lo más importante de todo esto es, repito, eh, cómo se han realizado las elecciones. Han sido, una, ha sido unas elecciones donde se ha limitado, claro está, eh, hubo una atención muy significativa. Se dice que quizás votó en este país un 30% de personas por el... Temor del coronavirus, esto fue un factor, ahí está nuestro amigo Francisco Tavares, el chino, al momento de ejercer el voto, candidato de Alianza País. La atención fue muy significativa y limitó los centros de votaciones, pocas personas, pero repito, fue un proceso tranquilo, gracias a Dios. Y hasta el momento calificado como transparente. Lamentable información, la muerte de... Un hombre a mano de otro apuñaladas anoche en la comunidad de Bijao, se trata de Félix Arismendi Gómez Cabrera, ultimado a puñaladas, según la policía por motivos pasionales por Fernando Mena, en un hecho ocurrido en la comunidad de Bijao adentro. Vemos el momento en el que su cadáver era trasladado desde la morgue en el Hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís, lamentable muy lamentable, nos apenas esto, un hecho que repito, según la policía ha sido por motivos pasionales por, por una mujer así que vamos a escuchar entonces qué nos dice una tía del hoy obsiso. adelante Dicen que fue por motivos pasionales que esto ocurrió y que él tenía un problema con la otra persona No, eso no fue así estaba sentado allá, como dicen, no sé, no sé. ¿Eso fue en la casa? No sé, no puedo hablarle. ¿Cómo, cómo era? No sé. ¿Cómo era él? ¿Cómo puede puede usted calificarlo, puede. calificarlo como persona? ¿Cómo era él en vida? Como un buen sobrino. Era un muchacho bueno, ¿verdad? Sí. Trabajador. Dejó una niña a la bufanda. ¿Qué espera usted de la justicia, mi amor? Que se haga justicia y que se busque donde quiera que te que le haga lo mismo que le hizo a mi sobrino esto es lo único que yo quiero bueno y que dice la policía entonces sobre este hecho vamos a escuchar a la vocera del comando regional noreste Xiomara Arias adelante agentes de nuestra policía nacional activan la búsqueda de un hombre acusado como presunto autor de la muerte por arma blanca a otro hombre de 39 años un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer en la sección Bijao, aquí en San Francisco de Macorís. Félix Arismendi Gómez Cabrera, de 39 años, quien residía en la sección Bijao de esta ciudad, falleció en el lugar del hecho a causa de herida pulso penetrante en tórax anterior izquierdo, según diagnóstico médico. Según el informe del caso, la herida que presenta el hoyo oxiso, se la ocasionó el nombrado Fernando Mena, alias Fe. Quien reside en la ciudad de Santiago luego de sostener una riña por motivos pasionales, ya que según informaciones, ambos pretendían reconquistar a una mujer, la cual era expareja tanto de Roy Oxiso como de Mena, quien tan pronto cometió el hecho y emprendió la huida, por lo que se activa su búsqueda para que responda por el hecho que se le imputa. Felicitar de manera muy especial para Heriberto Ávalo, el cañón DJ activo de San Francisco de Macorís, quien se encuentra de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Heriberto, cañón, hermano, felicidades y que cumplas muchos años más. A ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. We'll